Católicos autoconvocades, eh, y se, a través de la web el, tenemos el registro de, de que se convocaban a las 17.30 y está todo filmado. Eh, desde ¿El, el momento inicio, que la rompe también? También. Uh -huh. Cada una de las personas que intervinieron en este vandalismo. ¿Cuántas fueron las personas que rompieron? 50 personas asistieron. Bien. Yo, yo llegué cuando ya estaba todo roto pero el registro lo tenemos se puede individualizar la gente tal cual bueno discutiendo no just... la parte legal pero entiendo que esto es acciones? un delito sí. digo entrar a un lugar público romper romper una escultura pero no, no sé si tiene una pena la verdad que no lo sé eh, yo bueno a este el escribano eh, Bien, o sea sí como eh, secretario no te... de extensión, recién te he escuchado hablando que estás absolutamente eh, descolocado con lo que pasó, que no lo puedes entender. Mira, esta mañana estuvimos hablando con todos los medios de comunicación, explicando el sentido, pidiéndole a la gente justamente que leyeran el texto crítico, que leyeran las argumentaciones de los artistas que están totalmente alejados de, de la visión eh, estrecha. Eh, ...que tienen algunos... ...que simplemente seguían por el simbolismo... Uh -huh. ...y no interpretan la obra... ...entonces... ...me tomé desde las 8 de la mañana... ...he estado hablando con todos los medios de comunicación... ...explicando eso... ...vine a dar clase, salí de dar clase... ...y me encontré con esto... ...o sea, entonces claro. llegué cuando ya estaba todo roto... ...en la que... ...cuando empecé a filmar... ...una de las personas que está filmada... ...decía, no filmes ...porque hay niños... Y yo le respondí, pero dejas que esos niños estén en el marco de esta violencia. O sea, un anacronismo, una contradicción total. Ah, vos sos el que hablaste en los medios. Si te cuento los, las adjetivas. No, yo te escuché. Para mí es importante que lo digas para que entendamos... Eh, es responder a una violencia simbólica con una violencia real y mil veces mayor a esa violencia real. simbólica. ¿Qué te decía? si te animás a decirlo? Mirá, yo no tengo problemas, soy parte del IDGEM y milito dentro de las minorías sexuales. junto con justamente una muestra del 8M. ¿Qué te decía la Puto, gente? Puto, carancho, zurdo, ya sabemos dónde vivís. O sea, eh, más que eso, cerraron las puertas y se agolpaban en los vidrios. Una, un grado de violencia tal que me parece fuera de control, a 40 años de democracia en la que tenemos que aprender a convivir en la diferencia. O sea, nosotros en la Facultad de Artes tenemos una obra de Lorenzo Domínguez, un ch artista chileno que fue docente, y los alumnos, cuando fueron a emplazar la Cruz, que actualmente está, y el Consejo Directivo tuvo que decidir ...por encima de los alumnos que decían... ...de no, la universidad es libre, gratuita, laica. No tienen que haber símbolos religiosos. Y el Consejo Directivo decidió ponerlo... ...porque eso es una obra de arte... ...a diferencia de lo que había en el inicio de la universidad... ...que eso era justamente, netamente católico. Esto abre, esto abre un debate que uno puede... uno, ...yo pensé que ya estaba superado, el tema de que el arte... Nos obliga a pensar y en, y en esa incomodidad que nos pone a veces puede ofender. Uno se puede sentir ofendido. Ahora, que la reacción sea venir... Y hacer el doble, de y hacer el doble Sí, romper las cosas, atacarte, sí, eh, tu, tu sexualidad, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, evidentemente hay gente que, que entiende que esta es la solución. Porque además hay una convocatoria que es, un, es una convocatoria a romper la muestra. Ya vamos a, a encontrarla y la vamos a poner al aire. Mira, esto tiene... Como proceso, un año de investigación avalada por investigadores. En diciembre presentamos eh, la convocatoria para ver si podíamos aplicar acá, hacer la muestra acá. Uh -huh. Aceptaron, o sea que se ha manejado con un grado de seriedad tal que no se entiende por qué el grado de violencia. La, lo que tenías ahí, que son vulva, es parte de una investigación que se está haciendo con medicina con los docentes de ginecología, podés ver el código QR, te lleva a la información. O sea que es un trabajo exhaustivo, un trabajo de tiempo, de pensar, de leer, para hacer una obra de arte que termina en esto. Pulita. Pensamos que el arte es una herramienta de cambio, sí, y quiero... que cumple una función social, y que tiene una tarea didáctica, pedagógica, no, ver, pero si nadie dis... lee, nadie se detiene, sino que seguía solamente por lo que les afecta, el símbolo de la cruz, el símbolo de la Virgen. Sí, sí. Me acuerdo de la época cuando no nos gustaban los libros y los quemábamos, digo, el gobierno quemando libros, pero es otra época. Sí, quiero escucharlo a ustedes, chicos. Eh, dijo que muchos estaban filmados, o casi todos quizás estén filmados. ¿Se sabe si habría alumnos uh -huh. entre ellos, alumnos de la Universidad de Cuyo? Porque a partir de ahí uno imagina sanciones. ¿Puede haber alumnos? ¿Los conocé a los alumnos? ¿Entre ese grupo reconociste no, algún ninguno? alumno? No, no, no. Solamente un alumno que hoy me escuchó en la clase de hoy, que hoy se inició la cátedra, y hablé del de arte, el arte latinoamericano, contextualizar las obras, les expliqué sobre esta muestra y el problema que estaba causando. Le dije, vayan a verla, a recorrerla para disentir o estar de acuerdo, pero traten de leer, involucrarse, porque esa es la función como docente. Ese chico vino y presenció... Todo este acto desde el inicio al fin... Pero no participó de romper no, la todo no, no estaba... Con todo, no, no, él nos ha ofrecido el material justamente para que, que se investigue. Él te, sirvió te para... hacer eso. esta pregunta. Me dicen que algunos nombraron la iglesia a la que pertenecían. Puede ser, más allá que no te acuerdas qué iglesia era, Pues me decían que dijeron, somos de tal iglesia. No, lo tenemos que ver en los videos, porque yo no llegué cuando ya estaba esto... Eh, en, Hecho. En la, sí, en la marmicor. <risa> estaba que explotaba.